Hacer un nuevo vídeo, el día de hoy tenemos un gameplay de Undertale, un juego del cual tenía muchas ganas de traer al canal porque es uno de mis juegos favoritos. Como podéis comprender, el juego yo lo conozco, pero probablemente si estás viendo seguido puede que no lo conozcas, puede que sí, de todas formas te animo a ver mi recorrido por esta ruta, la cual va a ser primero la pacifista. voy a hacer la genocida, pero he dicho ¿sabes qué? Voy a hacer la pacifista, voy a hacer lo contrario de lo que tenía pensado. Así que vamos a poner nombre pacífico, como planta, por ejemplo. Es un nombre que inspira confianza. Vale, ya está. Planta. Le pondría una H al final, que no lleva, pero ahí está la gracia. Sí. Bien, todo listo. Vamos allá. Como habéis visto, habréis visto la introducción, en la cual yo estaba ahí callada, porque dije, mira, voy a... os dejo la introducción. Bueno, pues aquí está Frisk, barra planta. Vamos a llamar la planta, ¿vale? Vamos a hacer roleplay. Vamos. Me acabo de caer por un, una montaña. Pero oye, mirate esto. Hay flores. No pasa nada. Esto es como en Minecraft. Puedes caerte de, yo qué sé, 100 bloques, 200 bloques. Pero si hay agua, ya está. No pasa nada. o oh, vaya, una flor con una cara sonriente. Parece una, un individuo bastante amable. Buenas, soy Flowey. Flowey la flor. Jijiji, no voy a hacerte daño. ¿Por qué me has hecho presentarme otra vez? Ah, claro. Ups, <risa> no borré los archivos de antes. Porque hice pruebas, gente, hice pruebas. Es de mala educación actual, como si no me conocieras. Alguien debería enseñarte buenos modales. Sí, me lo han dicho de vez en cuando. Supongo que ese tendré que ser yo. Bienvenidos a Modales, con Flow y la Flor. ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma. Vaya, tengo alma. Uh. La culminación de tu rubio ser. Guay, guay. Tu alma empieza a débil, pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho nivel. A nivel, nivel sí, yo lo soy. sé. Se las siglas, Flowey. Pero de amor. Ah, vale. Nivel de amor. bueno. Quieres algo de amor, ¿no? Bueno. No te preocupes, compartir un poco contigo. ¿Sabes qué? No es necesario. Yo prefiero... No ha sido de, ya sabes, el, el bicho, el corona, no ha sido la red. El amor se comparte con estas pequeñas bolitas de amistad. Creo que aquí nos han enterado de la pandemia, ¿eh? ¿Estás listo? Muévete, pilla todas. A ver, yo pillar no quiero pillar nada ahora mismo, ¿eh? Oye, amigo, no has pillado ni una. Ya, bueno, prefiero no pillar nada en estos momentos. No quiero arriesgarme. Probemos otra vez, ¿vale? Ya, bueno, creo que voy a pasar. ¿Están ¿A se está enfadando, Flor, se está enfadando. Es una broma, eres tonto. Ve hacia las balas. Ah, bolitas la amistad. Sí, claro. Sí. Notas no, no, no para la vida. Parece que sabes lo que está pasando aquí, ¿eh? Lo que está pasando, gente. Es que hay que mantener distanza, distancias sociales, muy importante. Y si una flor extraña parlante os habla después de caer por una montaña y os ofrece bolitas de amistad, no creo que sea algo recomendable. Y que solo quede a sufrir. Bueno, la verdad es que no. No tengo nada en contra. A la muerte <risa> ya directamente, madre mía. Ni, ni podemos hablarlo, ni nada. Ja, ja. La cara de shock de Flau. Adiós, flor. ¿Qué criatura tan terrible? Torturando en el matas. joven. inocente! Sí, para nada me está mediendo con Flowey. Continúa. Ah, no tengas miedo, niña. niña pero bueno, no pasa nada. Soy Toriel, la guardiana de las ruinas. Paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído. Pues ya podrías poner una cama o algo, ¿sabes? Me he caído en un montón de flores. Eres el primer humano que llega mucho tiempo. ¿Estás acostumbrada a recoger niños en unas ruinas? <risa> Debería preocuparme por ello. Ven, te guiaré por las catacumbas. Bueno, segunda lección del día... Si una cabra antropomórfica te dice síguela, tú la sigues. ¿Por qué? Porque, Porque sí. Porque te has dado una flor mutante, Sí que tiene que ser buena gente. Oh, mira, una, una cosa que brilla. Uh, las sombras de la ruina se ciernen llenando de determinación. Nice. Vida restaurada. Let's go. Bienvenido a tu nuevo hogar, niño inocente. Permíteme educar... ¿Cómo que feo? ¿Ha dicho nuevo hogar? Esto uh, tenemos que hablarlo, ¿eh, Toriel? Tenemos que hablarlo. Permíteme, permíteme educarte en el funcionamiento de las ruinas. Y aquí vemos a Toriel, la persona que se complica más la vida del mundo. Las ruinas están llenas de puzles, antiguos mecanismos, y decisiones y llaves. Y tiene que hacerlo todos los días. Todos los días tiene que hacer esto. Por favor, acostúmbrate a ellos. No, no, no, yo quiero ir a mi casa. Por favor, gracias. Tengo un, orden... <risa> Tengo un ordenador nuevo, familia, además. Para progresar aquí necesitarás activar varios interruptores. No te preocupes. He marcado los canitas a activar. Vale, ¿qué vamos a hacer? Leer este cartel. Pulsar cita para leer los carteles. Vaya, qué cartel más informativo. Me hacía mucha falta. No te salgas del camino. Que me salga del camino, dice. Vale, vamos a ver. Pulsa ese interruptor, por favor, Toriel. Es que, qué buena gente esto, Toriel. Qué buena gente es. El primer interruptor está en la pared. No puedo pasar por aquí. No, no puedo pasar. Hay una, hay una pared invisible. Aquí no se puede pasar, gente. Me sabe mal. Vamos, vamos a hacer de caso a Toriel. Qué remedio. Huh. hay dos interruptores. Uno marcado y uno que no está marcado. Continúa. Pulsa el interruptor de la izquierda. <risa> Tienes que pulsar el interruptor Incluso lo he marcado para ti, estará pensando ¿Esta niña es tonda? No, simplemente me apetecía meterme contigo Vamos a leer eso también Pulsa este interruptor también, por favor Toriel, venga va, si lo pide tan buena forma Espléndido Estoy orgulloso de ti, pequeño Avancemos a la siguiente sala ¿Es, este... <risa> este, Con esta expectativa se sí queda a gusto, pulsas su motor y ya está nervioso de ti como humano que vive en eso. El... No, no, no, yo no vivo, yo estoy aquí de paso, gracias. Los monstruos te taca atacarán. Deberá estar preparado para tal situación. Ahora bien, no te preocupes. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo, entrarás en una lucha. Vale. Se vienen tupas, gente. Mientras estés en una lucha, entabla una conversación amistosa. Vale. Me van a pegar un puñetazo y se Oye, ¿has visto el clima? Hace un muy bonito día hoy. Gana tiempo, vendrá a sobre el conflicto. Vale. ¿Va a ser mi guardaespaldas durante el juego? No, la verdad es que no, pero ojalá. Practica hablando con el maniquí. Vale, vamos a dar un maniquí. ¿Quieres que hable con el maniquí? ¿Necesitas alguna idea para temas de conversación? Bueno, yo normalmente empiezo con un simple ¿Qué tal? ¿Podrías preguntarles sobre sus libros favoritos? Los chistes son útiles para romper el cielo. <risa> Escucha este. ¿Cómo le gusta la sopa de esqueleto? Tibia. <risa> es bueno el chiste, es bueno el chiste, hay que admitirlo. Bueno, yo creo que ha estado bien. Yo también creo que ha estado bien. Ya las gracias a Toriel, ya sé qué decir. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus libros favoritos? Vale, vamos a actuar, Maniki. Hablar. ¿Hablas con el Maniki? Yo sé que tengo muchas ganas de charlar. Venga, Maniki, ¿cuáles son tus libros favoritos? A mí me gusta La Puerta de los Trezor ¿Lo conoces? Toriel, parece feliz contigo. Me alegro. Has ganado. ¡Uh, vale. Muy bien, pero eso, el maniquí es educado, ¿eh? Voy a hacer un fanart del, del maniquí. Yo pegando al maniquí, porque me han enfadado bastante. Le he preguntado su libro favorito y no me ha contestado. Esto no puede ser. Hay otro puzzle en esta sala. Me pregunto si puedes resolverlo. Así no sé, vamos a salir de dudas, venga, le sigo. Oh, vaya. Froggy te ataca. Me va a pegar un puntazo y voy a ser en plan. Hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus libros favoritos? A mí me gusta Uzumaki. ¿La amenazo? No, voy a lograr. Froggy no te entiende, pero se sienta al lado de todos por paz. En plan, Hello, how are you, dear friend? Y Froggy dice en plan, um, hmm. <risas> La cara de Toriel. No, la, la cara de Toriel me encanta. Te está juzgando, te, te está juzgando el alma. Tengo que dibujar a Toriel con esa cara. La, la miniatura del vídeo va a ser Toriel con esa cara. Pero vamos a leer esto. La sala del oeste es el plano de la sala del este. Ahora si bien o no sea muy bonita, abrimos para esto. Este es el puzzle, pero... Ven, dame la mano por un momento. ¡Qué tierno, por favor, mírate esto! Ven. No sé cuántas veces he jugado ya esta parte, de verdad, pero es que es muy bonita. Se a mí y a llevándose la manita a Frisk. Digo, planta, para nada, para nada. Digo, ¡ah! Distracción. Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora. Pues, no, no te fastidies, ¿sabes? Había pinchos. ¿Lo has, hecho, lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil. Por favor, que no sea un examen de biología. Querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta. No, hacer ejercicio. No. <risa> Perdóname por esto. Si no, Toriel, espera. No, Toriel. No quiero correr, gracias. Estoy, ya, ya estoy en forma, gracias. Y Toriel preocupándose por las salud. Toriel, consejo, tercer consejo del día. Toriel os recomienda hacer ejercicio. Así que y te caminar, Eduardo. Después del vídeo, por favor. Esto, esto, esto, esto se está haciendo más largo que los cursos escolares. Una columna sospechosa. Vaya, Toriel no está aquí. Continuemos. Saludos, mi niña. No te preocupes, no te he abandonado. Bien, no nos has abandonado. ¡Wow! ¡Uh! He estado detrás de este pilar todo el tiempo. Vaya, no lo sabía. Gracias por confiar en mí. De nada, de nada. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio. Para comprobar tu independencia. ¿P -p -p ¿Ahora so soy un país independiente ahora? Debo atender algunos asuntos y te tengo que dejar solo un rato. Quédate aquí, por favor. Es peligroso que explores por tu cuenta. Tengo una idea. <risa> Let's go. Bueno, gente, si queréis un móvil nuevo, saltad por un valle... Y una cámara antropológica os dará un teléfono. ¿Es un iPhone? ¿Es un iPhone? ¿O un Samsung? ¿Un BQ? Creo que ya no hacen BQs. De hecho, yo tengo un BQ. <risa> si necesitas cualquier cosa, llámame. Sé bueno, ¿de acuerdo? <risa> vale, vamos a preguntarles los libros favoritos a, a los monstruos que nos encontremos. Vaya, vale, un frío. Vale, ya me está llamando increíble. Hola, al habla Toriel. Vaya, no sabía que era Toriel. No es que no, es que no, no tenga más contactos en el teléfono. No habrás salido de la habitación, ¿no? ¿Yo? ¿No hacer caso? Nah, imposible. Estoy en la habitación. Hay algunos problemas más adelante que me gustaría explicarte. Si los intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso. Hmm, peligro, me gusta. Sí, bueno, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo contrario. Revit, Revit. Discúlpame, humano. Tengo un consejo para ti sobre el combate contra monstruos. Si actúas de cierta manera o luchas hasta casi vencerles, Quizás no quieran seguir luchando contra ti. Vale. Tengo que dejarle hasta... Tengo que pegar a los monstruos hasta que estén en el suelo. Que digan, no, por favor, no más. Y ahí digo, vale, seamos amigos. Los amigos son amigos para siempre, por siempre. Nice. Si un monstruo no quiere luchar, por favor, ten un poco de piedad, humano. Vale. Vale, vamos a tener piedad. Esta vez. Esta vez. Uh, ¿Qué es esto? Dice, llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? Sí. ¿Te guardas un caramelo? Llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? Ya me he llevado uno. decía no llevarte uno. ¿Sabes qué? Nada. Na, me ha na, faltado. Me llevo el caramelo. ¿Te llevas otro caramelo? Qué desagradable. Me llevo otro. Todos los caramelos me los llevo. O si sea, hay caramelos, me los llevo todos. ¿Te llevas otro? ¿Te sientes como la escoria de la tierra? Bueno, seré la escoria de la tierra, pero hambre no tendré. Llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? sí. Se demasiado agarrado demasiados inmunosapios. Los caramelos se caen, esparciéndose por fuera. Vale, pero no puedo cogerlos. Mira lo que has hecho. Pero están aquí, no los puedo coger, de verdad. Me está diciendo que no puedo agacharme y coger los caramelos. Qué desperdicio de comida, de verdad. Bueno, pues vamos a guardar. Hacer crujir las hojas alegremente te llena de terminación. Vida restaurada. Let's go. Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, por el día de hoy. Esto quiero que sean vídeos cortitos, de 10-15 minutos. Decidme en los comentarios los que os ha parecido y demás. Si queréis que me siga metiendo con cada personaje que me encuentre, cosa que probablemente voy a hacer. Y sin nada más que decir, si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, dale a la campanita para que tú te en el próximo vídeo y nos vemos. ¡Chao!